Son las 4 y media de la mañana, estamos saliendo desde el Estado de México rumbo a Guadalajara, vamos en busca de la historia de la tienda de Mario, uno de los videos más impresionantes que hemos visto en este 2020. que Mario esté accesible y que nos dé el acceso para poder descubrir qué está viviendo allí en su tienda. Vamos, así que aquí iniciamos en esta travesía rumbo a investigar el caso de la tienda de Mario. Comenzamos. Estás entrando a Larquemo El Universo Oculto de Oxlack Investigador Marquemos. ¿Qué te puedo decir de este caso? El caso de la tienda de Mario, uno, uno de los más interesantes que me ha tocado cubrir este año He tenido la oportunidad de hablar con él Es un muy buen tipo Y con respecto a su historia a este pequeño metaverso. Te comento lo que yo creo, lo que yo creo de esta historia. A mí me parece, vamos a ver cómo se desarrolla, pero a mí particularmente me parece, me atrevo a deducir que no se trata de un espíritu, ni de un espectro, ni de nada sobrenatural. Para mí, que es una criatura, un críptido ...que se encuentra acechando el área donde está la tienda de Mario... ...y que ese críptido, esa cosa, entre comillas... ...es responsable directo, o responsable directa porque no sabemos su sexo... ...de todos los rumores, de todas las leyendas urbanas... ...de todos los espantos que se han suscitado en esa manzana donde está la tienda de Mario... ...porque no es solamente él, muchos otros propietarios... Muchos otros dueños de tiendas han dicho que cosas extrañas suceden por la noche. Y con respecto a la tienda de Mario en específico, se dice que ningún locatario se ha quedado más de seis meses precisamente por este tipo de problemas. Todas las tiendas del área son acechadas. Debe haber un conducto por el que se puede pasar a través de ellas. Pero me parece que el críptido tiene preferencia o residencia especial en la tienda de Mario. Bueno amigos, te mando un fuertísimo abrazo, se te quiere mucho y un gran saludo para toda tu audiencia Oxlack. Estamos solo a 5 kilómetros de la tienda de Mario. La vamos a conocer por primera vez. Omar nos ha traído hasta este lugar. ¿Ya estamos listos, Omar? Ya estamos listos. A ver si podemos conocer a Mario y a su demonio. Vamos a conocer el demonio de la tienda de Mario. Ya estamos muy cerca. Estamos ya aquí a la vuelta de donde se encuentra la piñatería. La vamos a encontrar del lado izquierdo. Ahí la tenemos. Vamos a buscar un estacionamiento y después venimos. A ver si Mario nos acepta una entrevista. y queremos saber tu experiencia porque realmente es uno de los casos más sonados sí no solo... estaba bastante sonado estaba muy sonado, entonces pues si nos das el chance, ahorita te esperamos en cuanto tú nos digas a comenzamos bien. contigo, te podemos entrevistar y nos puedes ir contando un poquito de lo que mira, pasa. de hecho he tratado de que no verme tanto yo de, de alguna ah, manera, okay. ya, ya me voy a salir sí. bueno, bueno, al menos te cubre ahorita sí, el, sí no, el, no quisiera, el, yo como que me, me fuera a hacer este viral viral Estamos parados aquí, exactamente, ¿verdad, Mario? Justamente aquí. Exactamente aquí, a donde este ser hizo su aparición. Aquí, me imagino que estaba la piñata. de, de en, piñatas. En este momento, estoy, estoy, este, estoy recopilando, justamente aquí han pasado pues, dos o tres cositas, ¿no? Porque la, la piñata que está de Superman, que es así, todavía la tenemos, que está allá afuera, estaba colgada aquí, aquí junto al toladino, y aquí fue donde giró mm <laughs> Sí, porque en el pero, video pero se sí, ve siempre. que empieza solo Y sí. agarra una velocidad Impresionante ¿Cómo empezó estos fenómenos, Mario? Vimos que tu tienda sí. abrió hace unos meses Sí, hace poquito uh, Empezó con una carita que, que salió ahí atrás de la computadora Lo mismo que salió acá en el, en el video Pero salió atrás de la computadora Desafortunadamente ese video ya no lo tengo Porque lo subí a Face y me lo borró Y, y no lo guardé Okay. No lo tuve guardado, pero por ahí han anda de andar circulando O sea, en la cámara de seguridad notaste que salió un rostro sí, en la pero noche. un poquito Ahí por pues, donde está la... Sí, donde está la computadora ¿Y de ahí te diste cuenta que estaba sucediendo algo? Sí, ¿y por qué tiene relación con la Moana? Porque la Moana esa esa noche estaba colgada ahí arriba de la computadora y amaneció tirada Justamente ahí donde ha pasado la cosa Dices que te llegan alertas de cuando se mueve algo en la, sí, la noche alerta. Sí, me llegan alertas Sí, okay. me llegan alertas ¿Anoche? Anoche mismo me llegó una. Sí, a las 3 sí, de la mañana por ahí. Eran como la. Creo que eran como la una. No, la, la de una. la mañana. Sí. ¿Qué sucedió? Se cayó una caja de allá del fondo. Si quieren, ahorita pasamos a verlo. Okay. ¿Qué pasó después de que viste ese rostro que se asomó? Hay un video donde tu empleada está aquí. Sí. Está haciendo alguna labor aquí de, de acomodo. Sí. Yo creo que más o menos por esta Sí, ahí justamente. Y de aquí, una. No sé qué fue, alguno de estos, no sé. El factor no, de arriba. estos vuelan. Además, las losas dices que se cayeron, las estas losas se arrancaron. Acá, ¿no? ¿Qué sucedió? Sí. Estas estaban bien cuando. Esas no... estaban pegadas, igual que está pegado todo. Y no hay humedad es lo que estoy viendo, ¿verdad? Mm. No, no no, hay humedad. No hay humedad. Simplemente. Esas ¿Volaron? No volaron, solamente. Eh, pues mira, cayeron por aquí así, más o menos. Cosas de las que han estado pasando es de que estas cosas se caen, amanecen amanecen tiradas. ¿Pero sabes qué no, más que no nos caen encima. No, está no, muy no pesada, está como muy pegada. Sí, son para bien pesadas. Se, ¿sí? Para que se. Ahí tengo una de las que se cayó adentro para que las sí, compren cayó. el vino. pues ese o no? ¿Eh? ¿Estaba muy puesto ese? No? ¿Eh? Muy puesto ese? No, no sé. ¿Qué? ¿Se cayó sí. algo? ¿Cayó? ¿Se cayó algo en vivo? No, estábamos volteando para acá. ¿Se cayó eso? Sí, no manches. ¿Sí? ¿Tú sí lo viste? Volté. Cayó pues. Acaba, okay. acaba de caerse algo de aquí, de un, del estante. Y estamos aquí todos. ¿Suele ocurrir eso? Que se caigan las cosas. Pues sí, ya pasan seguidos. ¿Qué han hecho no, con los componentes? no escriben? El nombre de los componentes. ¿Esta? Estamos aquí todos, ¿eh? Sí, sí, sí. Mira. ¿Y chichas? ¿De dar Sí, yo también lo escuché, pero pensé que había sido él que lo había tirado o algo así. ¿Tus cámaras tienen audio? Sí, tienen audio. ¿Ese audio que escuchamos en las grabaciones sí. es el ser? No sé si es el ser. Yo lo escucho como arrastres o. O cosas pero pero es, es eh, yo he estado analizando es un audio. poquito el video las interferencias son de origen sí. todo es de origen ese sí, es un, video crudo, ese es un que, video crudo crudo que de tú hecho, sacas sí. y subes a la red así como salió Ok, estas eran las que estaban apiladas. Uh -huh. Donde tú entras, por este lado, ¿y dónde ves que se asoma? este. Ah, mira, Esta está muy buena, esa, esa. Este, este es, es el baño, año. ¿verdad? Este es el baño donde se enteró. Ok. El nuevo baño. Okay. Eh, esa piñata que tenemos ahí es la que, sospechosa, la verdad es que no sabemos si de verdad sea sea esté, esté diabólica o qué onda, pero esa piñata siempre amanece tirada, voy a apagar la luz, eh, porque mi teoría es de que solo se, se mueve la piñata cuando cuando no hay luz, entonces voy a dejar aquí la, la, la vela, Si quieres vamos a reproducirlo. ¿okay? Perfecto, ¿me Perfecto, vamos a, ver, vamos a ver si funciona. Está? Ok. Esta no tiene las patitas como la tenía Moana. Sí, está preguntando por Moana, dice, ni Moana. Bueno, Moana ya se la llevaron, señores. Yo la ponía así. ¿Por qué no se ve el cuerpo completo? Por el espacio que hay aquí en la pared para grabar. Si sí. Sí, yo no hubiera querido poner cuerpo completo, por Pues tal vez hubiera sido una buena idea poner el celular acá. Pero yo lo no puse grabando en horizontal y le puse aquí una, un objeto para que estuviera aquí. Claro, pues es... Y se ve que cae. Sí, se cae. ¿Cuánto cerca? tiempo pasa después de que tú dejas sola la piñata y se cae? Porque hiciste varios y, experimentos. Sí, bueno, no me acuerdo. Cuando hice el en vivo. Es quizá exacto, como ¿sí? unos 15 minutos pasó que se cayó, no me acuerdo si de... quieres podemos seguir platicando y dejamos a ver si porque sí, sí. también tienes la idea de que no puede ser solamente la piñata sino algo más que hace eso podría mm. pasar con alguna otra piñata podría ser con otra piñata digo, yo quise asociar eso con la moana sí. porque era la que se cae a diario pero de las otras ninguna se cae está, grande, está grande. sí, está este... las, las entradas ¿verdad? Esto es... Ah, sí, están tapadas. Pues o sí. sea, atrás qué tienes. Es una pequeña bodega. Es una bodega sí. y es ahí donde les Ahí a... es, a... bueno. Les escucho un bello por todavía. Ya no está la. Ya no está la.. Estamos está... la veladora por cuestiones de seguridad. Y pues, todo normal Nadie me quiso acompañar Nadie me quiso acompañar ¿Te metiste hasta acá oscuro. No está o sea, sí. ¿no? no ¿verdad? Oye, este, María, me están preguntando qué es, quién siente Moana porque ¿La quieren? Ya la quieren, prueba Moana, no, ¿eh? Ya, ya tiene algún muy bien, a este, este santo lo tenemos volteado para acá, para que seguimos nosotros todos. No, precisamente para protección. Para... ¿no? Ah, sí. ay, ay, ay, que el santo lo tiene para acá. Ahorita la a no tiene miedo dinero, estamos mal. Oye, pero al rato sí está una barricana, ¿verdad? Sí. <risa> sí, porque... Okay. Es más que nada, no para que no pase okay. algo, sino para que si algo quiere pasar, escuchar. Según la posibilidad. Ok, oh, tu, tu idea. Ok. Miren, este, es aquí. Esa, esa noche no había luz, la única luz que estuve es utilizando, era el, ¿no? el celular, se la en el chile, si hay luz. Ahí estaba el ahí está, le dije como, wow. Cuando tú levantas el teléfono, lo alcanzas a ver. Pero ¿no? sí, yo Oye, lo, lo veis con el teléfono, o no, o yo lo veo con mis ojos. Estaba asomado. ¿eh? Estaba asomado. Sí, con las manos así este. No puede ser, en serio. Esto fue muy claro, eso fue demasiado claro. Es prácticamente el, el avistamiento más claro que he tenido yo de este lugar y de toda mi vida. Ahí adentro que es. está hueco? ¿Cómo te, se siente? Te, te puso 80 la. Pues, Mira, a mí se me pone así cuando vengo solamente. Pero no, a mí también. A mí. Normalmente yo me Pero cuesta mucho trabajo. Estoy, me meto en lugares que no te imaginas Me imagino ¿qué? Puede, puede, estoy aquí como que pensando Ahí, ahí que tiene sí. piso, ¿verdad? No está como, sí, ahí está el piso No, está, ¿Está guarda, hacia el otro lado Es la pared ¿no? ¿Y qué hay allá atrás? Nada, no, igual, ahorita no. se los muestro este, Estaba no ahí nada. esa cosa Estaba Samara ahí, sí Después yo vine para ver si veía rostros De alguna robadilla o ¿Has ¿Has pedido, por ejemplo, de perros religiosos? No Okay, ¿Has considerado o consideraste traer a alguien para que sea pues sí, sí, sí, sí lo consideré. Es un padre, es un chamán. Digo, yo no soy muy creyente, pero digo, bueno, pues sí son sus asuntos de ellos. Y cuando abriste el local, ¿no fue como que vino una persona religiosa no, a bendecir No, pues, de ¿susurro? primera instancia no. no. Fue hasta que ahora sí que empecé a necesitar de, de esos servicios. Pero bueno, ¿quién se, llevó, ¿quién se llevó a Moana? Ya están preguntando todos. El famoso Alberto, ¿qué? Figueroa. Alberto Figueroa, el chamán Alberto Figueroa Nos está escuchando, regrese a Moana por favor porque Sí, la verdad eh, Muchas veces hay ruidos detrás de estos eh, cañeres y por ejemplo en el techo, por ejemplo, ya podrás ver que es la luna Esta es claro. la luna de este, todo el local eh, esta, Este es un hoyo que estaba bastante grande y ese sucedió después eh, o sea, Cuando yo llegué aquí no estaba había, había este piso Y después de no sé cuántos días De un día Yo casi nunca venía para acá Entonces pues un día vine y todo eso estaba eh, Tirado de tierra hasta acá De tierra como de De adobe uh -huh. Y esto pues estaba roto no Entonces este, ya después mandé ya que le pusieran el cemento Yo dije pues a lo mejor fue una semejante rata de tamaño o algo así. Sí, que escarbó, hizo el hoyo sí, y pues, entró. Digo, no sé. ¿Sabes qué hay detrás de estos muros? La verdad es que no sé qué haya. Nunca has checado. Ok. Otra cosa rara es que dices que constantemente se escuchan ruidos de este lado. Sí, de este lado. Aquí es donde se escuchan ruidos. De noche y de día. De noche, pues no sé. porque no tengo la razón. No tienes las cámaras aquí. Las aquí. aquí que no. sí, mi plan es poner la cámara ahí. Sí. O tal vez la pared. Sí. Eh, pero... Todavía no lo tengo, entonces todavía no lo sé, pero en el día, acaso, se escuchan cosas que se creen. Nadie viene a ver eso. Pues, parece... Ya sí, también sí. te dio, a ver. Es que en ese lugar tiene ya, esa... se me... Oye, sí, se, se te pusieron chinito, chinito <risa> la piel, eh. Gusto esta de verlo, que <risa> tiene que eso, ¿no? Ok, qué raro. Tienen todos los pelos, los cabellos, los bellos Bueno, cabellos. estas cosas es otra cosa que yo veo raro. Ajá. Eh, eso tiene mucho tiempo, también no me di cuenta pues son esas manchas hay manchas sí yo a veces tal vez quiero no, no, este sí, como sí. que como que eh, enlazar todas las ah, cosas que veo sí, sí, es una mano a ver, espérame, Ajá. déjame ver qué es tienes algún papelito? qué es te, le, te le pongo luz o algo este no nada más un ah. papelito para ver si es algún fluido si es mugre Ay, pues son manos Espérame. esa ¿Este es una mano esta es una mano pero exactamente tienes manchas por toda la pared sí en esta parte. Esto lo tocó una mano que estaba húmeda, mm. con sucia, húmeda, hizo esto aquí. Pero hay varios, ¿verdad? Bueno. Oye, ¿y tienes todavía los los pelos? No, los pelos ya no. los barrimos. eso sí. Luego, luego el día siguiente, este, hicimos todo un barrido y, y O vez sea, salían pelos. Sí, ¿sabes? solamente Fue una vez. Un, momento, un día. Solamente un día. Que ¿Y sí. eran cabellos eh, de personas o, o crees que hayan sido sintéticos? No sabría distinguir entre un cabello de perro. ¿No guardaste sin... nada? No, no guardé. No, eso sí. Eso se... nos dio mucho miedo. Sentiste como que era y brujería, se... como algo así. Sí, sí, sí, exactamente. Entonces, Esta es la loseta. ¿Pero por qué no se rompió si se cayó de esa altura? No sé, una de corduros, pero otros sí se rompió. Porque está muy, oh, está muy para caerse, se podría no, este... haber roto, ¿no? ese ni lo pises, porque se puede romper. inmediatamente. O sea, ¿por qué no se rompió si eso se cayó de ahí? ¿Ustedes se cuando se cayó? ¿Hay no, video de no, eso? No, no, sí había, pero, pero no lo guardamos. O sea, lo vimos en ese momento. Sí. Y, pero eso, ese, eso se lo adjudicamos quizá de inmediato a, la, a que haya sido un problema de humedad. O se humedad de... Dado Pero lo que no se rompa, pues o sí sea, que... está súper extraño. Esos son frágiles. Esos sí. Los, sí. Son, Las azotas de 30 centímetros y se rompen. Sí, consigue, son muy. Guau. Son Está tapado. Está tapado, ¿no? Ah, claro, claro, claro. sí. no, no tiene. no tiene techo. Ah, no más. No, no tiene techo. No. Esa cosa está como inclinada, sentada, ¿no? ¿Cómo qué, perdón? No, está está, está agarrada, sí. Sí, está agarrada, sí. De aquí. ¿Tienes ese video para que lo podamos observar? En, en tu celular vamos. Ah, sí, en ¿Es en mi face? Wow. Para que veamos cómo pudiera haber estado, porque alguien que se. De hecho, esto está muy frágil. Sí. O sea, sí. alguien que se suba y que se mantenga ahí. Se, se cae. Mira, o sea, mira se cae esto. esto está muy frágil. Sí. sí, se cae esto. Se cae sí. esto completamente. Si sí, no, no puedes hacer sí, eso. Si ahorita ¿no? yo siento que también está agarrado parte de lo que tiene todos los tambos de aquel lado, este, presionándolo. De hecho, sí, mira, está muy, muy frágil. Y está así, dices, ¿no? A ver si lo así lo tienes rato. para observar, ¿no? Sí, bueno, Ojito, oh, sea, ¿no? Se atentro. alcanza a ver las manos como que están puestas. Hay que, hay que, de, hay que checar, checar es a ver si se puede pausar tantito. Son... en Sí. Ahí. Ahí. Que es se soca. Mira, se ve el rostro. No se alcanza a ver que tengan las manos, pero sí se ve la sombra. De do... Si estaba todo oscuro, ¿por qué proyecta una sombra? Es la sombra de mi celular. Ah, de la que estabas No es que yo de estaba, que imitado, estaba sí, sí, que mintiendo. Pero qué raro, mira, llega muy fuerte la luz de tu celular a la pared de atrás, pero no le alumbra la cara. ¿eh? Exacto, eso es muy raro. Eso es muy de raro. Tienes mucha razón. Sí le proyecta toda la sombra, pero no se le alcanza a ver el rostro y aquí vemos que no hay nada. No, no hay nada. No no hay parece nada. como si estuviera hasta atrás. Como si estuviera traslúcido, que la luz la luz lo atraviesa, no lo no lo, bueno, este, no, lo eh, no lo ilumina. Y aparte tiene dos, dos cosas ahí, ¿no? Que no vemos del otro lado. O sea, esos pudieran ser sus manos, pero en realidad no. Vemos como dos cositas que están ahí. <ríe> sí, ¿no? Como así como dos deditos. Como sosteniéndose nada más. Ajá. Y no están en esos mismos puntos del otro lado. No, ¿verdad? A ver, vamos a ver. ¿Cuáles puntos? Estos que tienen como sus manitas. Ah, más? no, no. no. ¿Se ¿no? ¿Si fueron, si fueron manitas? Si fueran manitas. No, no hay puntos negros ahí. Mira. Podemos apagar la luz y poner tus celulares. Ah, vamos vamos, vamos hacer a hacer Oye Mario, ahí hay unas manitas. ¿Dónde? Pero están chiquitas. Ah, sí es cierto. Ahí sí, hay sí, unas sí, manitas. Ay, mira, Dios, caro, Dios, <risa> ay. Ahí están las manitas, mira. Exactamente ahí, a donde... Al menos está. la de allá sí, ¿no? Ay, sí, eh. sí. Sí, son manchita Esas sí son claro, cuatro deditos. Son cuatro deditos, mira. Por supuesto. ¡Guau! Wow. Quizá no distingamos la de acá, pero ¿qué? podemos hacer esa toma sí. con la luz apagada. Vamos claro. a reintegrar el momento. No, no, no. <coughs> Aquí está lo fuerte, ¿eh? eh esa, esa mancha está muy impactante. Está padrísimo esta momento. O sea, está muy impactante. Porque si estamos viendo que en el video estaba como puesta así, tenemos ahora una manchita ahí. Que no, nadie se puede hacer eso porque está muy frágil. O sea, si te subes lo rompes. Claro, claro, por supuesto. Ok, ¿cómo fue entonces? Mm. Está parada ahí. ¿Por qué estaba aquí Moana? Porque era ya la piñata sospechosa. Oh, claro. la tenías sí, encerrada. Sí, encerrada. Hasta acá. Sí, okay. Claro. Wow. Eh, ahora, ahora creo que ya no era tan mala, era buena. ¿Y luego qué haces? <risa> y yo, con, o sea, yo estoy viendo celular, pero sí alcanzo a tener un poco de visión hacia allá, claro. de reojo. Entonces de reojo lo vi y eh, mi reacción fue tratar de iluminarlo así. Ahí está, sí. yo lo estaba viendo Ahí aquí. está lo que yo te digo, Black. Es imposible Sí ¿Ve el, la proyección de la luz hasta allá? Sí ¿Por qué no se iluminó? De hecho aquí en su celular se ve muy claro Claro, claro y Se claro. tendría que haber visto y claro. se ve muy oscuro Dale, dale, dale ¿Por uh -huh. qué? ¿Por qué? ¿Por qué no se ve el ser? Su cara bien formada y todo si está en primer plano Sí. y lo sí. iluminado que está hasta atrás está en segundo plano sabes que hubiéramos traído la luz negra a lo mejor eso nos permitiría sí, nos ver permitiría otras cosas así ah, sí, se ve muy claro en tu celular y sí. estás grabando eh sí, se sí. ve muy claro, no sé por qué en ese momento no se veía eh, Entonces, el sí, rostro, sí. solamente se veía si fuera, si sí, por ejemplo ustedes puedo, poner, ¿Puedo poner algo atrás para me que veo allí? muy muy nítido me veo nítido muy nítido. Muy, muy nítido. O sea que, este si yo me pongo aquí, esto se ilumina perfectamente, pero mi cara también, ¿no? Sí. Mira, voy a hacer algo. Voy a poner una pala. La voy a, la voy a subir ahí y ven cómo se ve, ¿sale? Ok. okay. Aquí tengo una pala que. Ya había guardado. Ah. Ok, la voy a levantar. Y claro. Ah, cómo se ve. Oh, fíjate que he leído ¿no? otros comentarios de personas que dicen que algo salió de arriba. Okay. Oh. Y ahí sí me gustaría aclarar Que eso es esto Oh, ya El foco Ay, no. venga, asustó la parte. <risa> Se ilumina la pala Sí, se sí perfectamente y Se ve la sombra, ¿no? Claro, claro, todo sí Todo, se ve la sombra fuertísimo atrás Cuando en, el, en, la, en la grabación real No se ve sombra atrás Claro Qué raro eso Sí Ese foco es el que sale de arriba, que la gente piensa sí, que se asoma algo. Sí, porque como le da un poco de destello de luz aquí. Ajá. Entonces, este, se ve como... Sí, como si saliera algo. Algo. Ajá, pero eso no es este... Claro. Yo les comenté a algunas personas... ¿Se te pagó? Eh, es una buena pregunta Si yo les dijera Que, que es falso sí. este, Algunas personas pensarían que es real okay. Si yo les dijera que es real Muchísimas personas van a decir que es falso sí. Entonces a mí, Yo que les puedo decir Yo soy el que está documentando esto sí. Yo siempre voy a decir que es real ya, ya queda el criterio de cada quien Decidir si es real o no es real sí. para cada quien Pasa, pasa. Sí. Mira yo te voy a ser sincero sí. Sí, claro. Ahorita vimos algunas cosas que me parecen muy interesantes. Si quieres vamos a abrir la puerta y... Pues... Si quieres... quieres o no. Ay, esto va a estar bueno, ¿eh? Esperemos que sea lo mejor. Sí, sí, sí. <risa> ok. ¿Está de pie? Está de pie todavía, sí. Déjame filmarla para... Así, así quédate, ¿no? A ver si no tiene ningún movimiento ni nada. No, no, no, sí, sí. Si sí, sí hubiera sido. Ahora te voy a decir algo. Esto no quiere decir que no haya actividad. Hay que tener mucha paciencia para captar los fenómenos paranormales.